¡Hola! En este video te voy a estar mostrando cómo coloreé este pantalón de jean o denim con marcadores, colores y un esfero de gel. Espero disfrutes este Speed Paint.